Voy a activar aquí mi celular para compartirles la imagen de la moneda de la que vamos a hablar el día de hoy. Espero que no se trabe tanto. Bien. Es esta moneda. Es una moneda de 5 mil pesos. Esta es de mi colección. ¿Sí? Más que la, la luz está medio... Sí, sí, a ver. Creo que sí. Esta está en muy buen estado, la tengo en muy buen estado desde el año 1988. ¿sí? Es de, uh, déjenme ver aquí, expropiación petrolera, Sí, es del bicentenario. Vamos a ver aquí, cincuentenario, perdón, cincuentenario. Es que hoy hoy no tengo mi mi tripié, entonces, este, ahorita estoy haciendo con con a pulso y tengo un pulso de maraquero. <ríe> sí, pero es del cincuentenario del año 1938 a 1988. Esta moneda se acuñó en 1988. Ah, mira. Ah, con razón la llave, hija, muchas gracias. Permíteme. Sí. Bueno, pero ya, ahorita es nomás para para mostrar la, la moneda esta. ¿Sí? El estado con la que tiene. Es que muchas personas eh, se van con la finta con lo que ven en, en internet. ¿Sí? Hay un hay una... Ahorita les voy a mostrar. En internet hay dice, dicen que esta, estas monedas andan valiendo hasta más de 100 mil pesos. Y no es cierto. Aquí voy a desmentir todo eso. ¿Sí? Aunque esta moneda sí está en muy buen estado. Sí tiene sus, sus golpecitos. Ahí se ven. Se alcanzan a ver. Ahí. Ahí tiene sus golpecitos. Sí. Está sucia. no, Nunca ha sido limpiada. Pero. Eh, es mi colección y me gusta mucho. Bien. Bien. Vamos. Vamos a, a los datos. Vamos a aquí. Aquí dice. ¿Cuál es la moneda mexicana que se vende hasta en 85 mil pesos? Sí, este es, es de Infobae. Esa, esa, esta página no, no me da mucho. Eh, no le tengo fe pues como que nomás es este amarillista y, y con tal de tener visitas y todo, todo todo lo infla todo lo infla ¿sí? ahorita les voy a, a decir un, otras cuantas cosas, bien, aquí dice que tengo mi pantalla completa, entonces no sé si, si se ve bien, pero que sí bien, dice se trata de las del cincuentenario conmemorativo de la expropiación petrolera la cual en un año aumentó su valor de oferta. Que esto es mentira. En vez de decir infobay, se, se debería de llamar desinfobay. <ríe> sí, esta es la moneda que con la que yo cuento. Sí. Dice la mon moneda conmemorativa del 50 de, de la explotación petrolera actualmente se cotiza hasta en 85 mil pesos. La moneda conmemorativa del 50 de aniversario de la expropiación petrolera de 1988 pertenece al catálogo de monedas de México y actualmente se cotiza hasta en 85 mil pesos en páginas como Mercado Libre, elevando su precio en comparación con el año pasado cuando costaba 40 mil pesos. Eh, no quiero decepcionar a los amigos, a las personas que tengan este tipo de monedas, pero van a ver por qué. Van a ver por qué. Este... No, es, es mejor informarse, ¿sí? Y no estar especulando o imaginándose que ya van a tener un buen dinero ahí por, por tener un, un tipo de moneda, cualesquiera. Como si son como yo que tienen su colección, pues eh, mejor informarse bien. Bueno, sigamos. Dice, la pesa tiene una denominación de cinco mil pesos y fue acuñada en... Cuproníquel, es decir, una aleación de cobre y níquel y tiene diámetro de bla, bla, bla, en circulación en el año de 1988. En su reverso cuenta con una imagen de fuente de petróleos, el cual es un monumento que fue construido en conmemoración de la expropiación petrolera. Fue levantado durante el sexenio de Miguel Alemán en 1952 y se encuentra en la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. En el mismo lado, la moneda se puede visualizar la, eh, visualizar la inscripción cincuentenario, el símbolo pesos y el número 5000, ambos en posición vertical, así como su año de acuñación 1938-1988. Es la misma exactita la que yo tengo. que muchos tenemos, pues? Junto con las leyendas presión petrolera y el símbolo de la Casa de Moneda de México, M, y con un como una O, un circulito arriba. En cuanto a su adverso, fue plasmado el escudo nacional acompañado de la frase Estados Unidos Mexicanos. Bueno, esta es una imagen de Twitter, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Siglo XX, moneda conmemorativa del 50 de la expropiación petrolera de 1938 por el presente Lázaro Cárdenas del río Valía cinco mil pesos y solo se acuñó en 1988. Brillo natural. Pues sí, este... Te podría decir que sí, es una la moneda cuando yo me acuerdo. Je, yo yo ya, ya tenía mis años cuando estaba en circulación esta moneda y sí me acuerdo que así así se veía el brillo de, de esta moneda. ¿Verdad? Dice, de acuerdo con sus características, se trata de una moneda conmemorativa. En aquel entonces tenía una, un valor de 5 mil pesos viejos, es decir, 50 pesos nuevos. En el año de 1992 se llevó a cabo la modificación. Se pusieron en circulación durante el año 80, en los años 80, perdón, antes de que se cambiara la, la unidad monetaria de nuevos pesos. Actualmente se encuentra desmonetizada debido a que ya no pertenece a la unidad monetaria vigente desde el 31 de diciembre de 1992. Desmonetizados significa que no, no son válidas para realizar transacciones, pues carecen de poder liberatorio, así indicó Bánjico en su página oficial. Las monedas de los viejos pesos, a pesar de que salieron de circulación hace más de dos décadas, siguen siendo populares, ya que debido a su escasez y rareza han incrementado su valor original para los coleccionistas numismáticos. Pues sí. Para los aficionados es muy importante el año en que se cuñó, el modelo, la serie en que fue emitida, el estado de conservación de la pieza, la cantidad de piezas disponibles y la rareza con las que se pueden distinguir. ¿Sí? Bien. Dice, según la información proporcionada por el portal de numismática para intercambio, compra y venta de monedas Forum, eh, les recomiendo esa página. Ahí sí van a poder ver precios. Eh, eh, estimados ¿sí? no no inflados ni exagerados estimados ¿sí? existen 52 mexicanos que pusieron a la venta su, sus ejemplares y están en buen estado con un total de 131 piezas de la república mexicana de acuerdo con expertos de numismática las monedas pueden aumentar su valor debido a una variedad de características en tanto, si se cuenta con varias monedas antiguas, el Banco de México suele realizar el canje de los ejemplares por billetes actuales. No hay un límite en importes ni en piezas por operación. Para clientes de la institución de crédito de lo que forma parte, de lo que forma parte, perdón, ¿Cómo se puede dar man ¿Cómo se puede manten mantenimiento de las monedas? Bueno, esto ya... Esto es muy aparte Esto ya no, lo no no voy a abundar en eso Porque no es recomendable Que ustedes les den mantenimiento Si se encuentran o tienen alguna moneda antigua ¿Sí? Es mejor que los expertos Si ustedes no quieren este, meterle mano a sus monedas antiguas Es mejor que las lleven con un experto de numismática y le haga su mantenimiento correspondiente. Muy bien. Cambiando de tema. Vamos ahora a Mercado Libre. Fénix Fen Fuego. tu Stream. Muchas gracias, amigo. Gracias por tu, me encarazona. Luis Díaz. Hola, buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Pues sigamos con la información. Miren. En el artículo anterior decía que una moneda... Llega a costar hasta 85 mil pesos. ¿sí? Una de estas en muy buen estado. Pero aunque esté en muy, muy buen estado y calidad proof con muy alta calidad, no llega a costar eso. A menos que tenga un error de acuñación. ¿Sí? Ahí sí, ahí sí es cuando ya es una pieza rara. Bien, estos precios de mercado libre están exageradamente inflados. Porque son personas que, pues, ay, ah, cuento con una moneda y la publican en Mercado Libre y piensan que, pues, en realidad vale eso. Pero, pues, no, ¿verdad? Como esta, miren, dice, pues, es la misma que, que con la que yo cuento. 17400 mil cuatrocientos pesos. Treinta mil pesos. 21000 mil pesos. Diez mil. Cincuenta mil. Pero si se fijan... Pues si, ponem, si doy un clic a la imagen de, de la moneda, pues probablemente no tenga ningún golpe ni nada. Nomás que está muy borrosa, no está desgastada la moneda. ¿sí? Pero pues la calidad proof, pues sí está, no es considerable. Para valer un precio de, de ese de, de, de lo que estiman pues adquirir o recibir por ese por esa moneda. Ahora veamos esta de 30 mil pesos. Vamos a ver. Vamos a ver cargue. Que está en vivo, amigos. <ríe> Estoy en vivo. Keider Junior Díaz. Gracias, amigo. Por tu corazón. Muchas gracias. Bien, continuamos. Miren, aquí nomás hay dos imágenes y, y pues las dos imágenes pues no, no vale la pena. Está, esta es una moneda como la que yo tengo que no ha sido limpiada, está muy sucia y ¿sí? está maltratada, está desgastada, esta estuvo en circulación. Entonces es por, es por los que le digo este, miren, este, este golpe de aquí a la arriba a la derecha pues está golpeada. 30 mil pesos por una moneda que pues no, no tiene la calidad eh, correspondiente pues no no es, es, es esto se los digo para que no se ilusionen si algún día llegan a tener ustedes o si ya la tienen no sé no se emocionen de que ya tengo una moneda viejita de los años antes del mil mil de 1970 no no no no, no. Todo tiene que ver, todo esto de numismática es, es muy interesante y muy bonito. A mí me gusta mucho, me apasiona y por eso me he estado informando. Y quiero que ustedes informen por pues, si algún día ustedes encuentran una moneda, sepan el valor real de esa moneda. Bien, aquí dice, esa es otra página que ya tiene pues eh, información más más verídica sí porque esta es una una página web de compra venta de, de, de monedas antiguas sí de numismática Mis, miren dice eh, esta es la moneda que con la que yo cuento igualita como se los mostré al inicio del video eh, pues pues esta sí está muy, con muy buena calidad sí aunque sí está medio desgastada aquí de, de arribita. Pero aquí te dan los datos tal cual. Y aparte el precio estimado de una moneda. Con las características como se ven aquí. Dice. Mmm, eh, aquí lo que me interesa. Si ya han visto otros videos que, que he subido de, de monedas. A mí lo que me interesa es. El, la cantidad que se acuñó ¿sí? vamos más para abajo aquí dice miren de estas piezas de estas piezas de monedas de 5 mil pesos de expropiación petrolera de cincuentenario se acuñaron 50 millones de piezas sí entonces no son piezas raras cuando son piezas raras piezas únicas que que son este como como cómo les digo eh, contadas, pues sí no no sube más de diez mil a lo mucho un millón un millón de monedas, sí ya para irme muy largo cuando son un millón ya son piezas raras, porque somos más de 150 170 millones de personas aquí en el país, entonces. Con un millón ya son piezas raras, pero aquí se, están, se, están, se acuñaron 50 millones. En aquellos años no éramos tantas personas. Entonces, aún así son... son Es una cantidad muy, muy grande. ¿Sí? Y aparte, miren, aquí dan un precio estimado dependiendo la calidad más alta, más, más brillosa, mejor conservada, la calidad proof, que son 3.06 euros. ¿Sí? Si nos vamos al precio del euro, eh, el euro son 3.06 y en pesos mexicanos vendría siendo 59 pesos, 60 pesos mexicanos, ¿sí? Es, es una ganancia de 9 pesos. No, a ver, te quitaron tres ceros, sí. No, de. de bueno, sí es una ganancia, porque si se le quitaron tres pesos a mil quita de tres ceros son cinco pesos, en realidad esta moneda pues ya está costando 54 pesos más, que es una ganancia pues uf, ya muy grande, pero estas personas que hacen esto de publicar que es 85 mil pesos, eso es una mentira, muy bien, vamos a, al otro, déjenme ver aquí, Me, creo que... ¿Dónde dejé esa información ah no ya ya me acordé ya me acordé bien vamos a ahora de nuevo a mi celular para para que vean la aplicación les hice un vídeo de esta aplicación a ver si no se, se retarda tanto permíteme hija permíteme estoy en vivo hija permíteme el catálogo dónde dejé dónde dejé esta en la colección chale, se me perdió bueno, vamos a tomar de nuevo con la aplicación esta que tengo vamos a tomar imágenes para que nos dé el precio estimado de, de la moneda. Está muy buena esta aplicación. Se la recomiendo que la, que la descarguen. Tengo un video donde les explico más o menos cuál es su funcionamiento. ¿Sí? Ya tomé imágenes de, de, de las dos caras. Vamos a darle identificar moneda. Está buscando. Bien. en aquí arribita es, son las imágenes que yo acabo de tomar. ¿Sí? Y si nos vamos para abajo, aquí nos está diciendo que hay personas que cuentan con este tipo de monedas. Y la que está muy abajo es de 50 pesos, no de 5 mil. Esta es de 500, esta dice sus monedas, ah, vamos a darle a esta, esta pues sí ya es de, de una persona que está, eh, que subió su información de su moneda, vamos a ver en esta aplicación cuánto es lo que, Luis Díaz, buenas noches amigo, Buenos buenas noches, ja, ya, ya, te había, ya te había comentado, bien, miren, Aquí son, en esta aplicación, las personas eh, publican sus, sus sus monedas y ponen los costos, ¿sí? los precios que, que estiman que vale su moneda, porque son coleccionistas también. ¿sí? Y si se fijan aquí, la mayor son 6 dólares, 6.3 dólares. Si nos vamos a, al precio, ¿dónde dejé? A ver, a ver. No, permítame. Creo que... ¿Dónde dejé? Aquí. Si nos vamos al precio del dólar, 6 dólares anda siendo 120 pesos, ¿sí? Que ya, bueno, dependiendo pues del cambio de moneda de euros a, a dólares, pues estaría a un precio razonable. ¿Sí? Y si vemos la imagen... Si vemos la imagen de la mejor moneda que cuesta 6 dólares, vamos a darle, pues está casi como la mía, ¿sí? está desgastada, no está golpeada, pero pues sí está desgastada y no tiene el brillo como debería de ser. Entonces, no se dejen fiar por las personas que les dice tienes monedas antiguas, vale muchísimo dinero. No, hay que investigar primero. Ya tienen varias opciones, ya les di dos o tres eh, eh, métodos o vías o medios más bien, de cómo corroborar los costos o los, los precios de sus monedas antiguas. ¿Sí? No se dejen guiar por Mercado Libre, Infobay. Esas esa son, son páginas. Bueno, Infobay es una página que infla, con tal de tener este, personas que vean sus publicaciones, ponen eh, anuncios este, muy, ¿cómo se llaman? Eh, alarmistas, pues, in, inflan los precios. ¿sí? Y eso, eso no, no debe de ser. Habemos muchas personas que sí coleccionamos bastantes monedas y por lo mismo uh, no, no, no nos dejamos llevar por esa ese tipo de, de documentos o información más bien. ¿sí? Bueno, para que sean atentos, si, si se si se llegaran a encontrar una moneda antigua de ya de más de 20, 30 años... Este, no, la, no la tiren, no la limpien, no la pulan, no, no la laven. Así mejor vayan a una tienda numismática. Informense primero, informense primero de en, en medios que sean no tan, tan exorbitantes, y mucho menos en Mercado Libre o en Amazon, no, no, no, no. Ahí las personas lo que quieren es defraudar a, la, a las personas de que, ah, mira, esta moneda es de 1983 y es rara porque tiene un golpe. No, no, no, no, no. Pónganse a investigar. Y si no, pues aquí, eh, si yo, con las monedas que yo cuento, eh, voy a estar haciendo este tipo de videos para que estén atentos. Esta moneda la tengo desde hace desde 1988 <risa> y si sí, está está muy muy bien conservada sucia unos poquitos golpes pero no cuesta 85 mil ni mucho menos 100 mil pesos a lo mucho costará eso unos 120 pesos 150 pesos a lo mucho 300 pesos pero no miles de pesos bien amigos pues los dejo yo ya me voy a descansar Espero que les haya gustado este video. Compartan. Y nos vemos en otro video. Eh, voy a estar eh, subiendo más contenido. Desafortunadamente voy a borrar todo el contenido de Dragon Ball. Pero en la página web. En la aplicación de, que les hice para que puedan ver todo el contenido de Dragon Ball. La pueden descargar desde la página web. Y en su celular ver todo lo relacionado a Dragon Ball. Eh, series, películas incluso ahorita ahorita estoy eh, subiéndoles el contenido en la aplicación no en la página web, en la aplicación estoy subiendo lo de Super Dragon Ball Heroes, que es como todos sabemos, pues es una serie donde mmm, pues lo hicieron para promocionar un videojuego los capítulos duran ocho minutos igual, ahí en la aplicación les dejé un, un, un documento o una pantalla de, documentada donde les explico por qué dura tan poquito los capítulos si no quieren leer pónganse a leer, es bonito leer pero ahí les dejé, por qué dura tan poquito es, les explico muy bien por qué por qué Dragon Ball no, Super Dragon Ball Heroes no es tan vista ¿sí? porque dura tan poquito es nomás para promocionar un videojuego Bien amigos, nos vemos, cuídense, pasen buenas noches, yo ya me voy a descansar, a dormir, y porque mañana hay que ir a trabajar. Pero espero mañana hacer un video también en vivo, o si no, ya videos más editados, pero de otros temas, no del Dragon Ball. Cuídense, buenas noches, hasta pronto. Descansen.